que la gente esta, eh. ¿Están ahí? Yo necesito encontrar un zombie Un poli. No, que tengo aquí unos nakas que están aquí luchando contra ellos. Como no tienen nada. Están intentando robar algo. ¿Dónde estás? Aquí, en vía. Ah, vale, vale. Madre mía, como me dan los zombis Mira, están aquí. Que tengo, que, tengo que buscar el puto nombre. ahí haciendo por detrás, por el está aquí y se están poniendo entre ellos. Y se está robando todo lo que pilla, solo. Mira, acá hay uno acá. Pero no tiene balas, tío. Mira, ahora sí, está el otro aquí, está el otro ahí. Está ahí tumbado, aquí en el árbol este de la izquierda, además, pero. Está disparando a mí. No, no, escóndete, escóndete, escóndete. Ya pues vamos detrás. mira de la. No la, de la... Ah, bien, Estás detenido con otro. Tú mate. Voy, coño. Malo, Espérate. Tío. Ya. Viene para acá. Viene para acá. Estoy tumbado, eh. Aquí la ves. Ya, ya. Buenísima. No, no. Toma, aún me uh, Suelta, suelta. Suelta aquí algo. No, no, no. Eh, tengo tengo ser... cobra. Vale, vale, bien. Se ha he hecho bien, se ha he hecho bien. Me ha aguantado. Sí, sí, sí. Buena, buena, buena. ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene ¿Qué tiene si tu cosa. Que voy a recuperar esta mina porque no me va la mierda. Voy súper lento. Vale, ya está. Estoy aquí. Vale. Tengo tune y rayar y todo, hacer eh. Árbol? Me puedo ir hacia otro árbol y espera. ¿Es tu cosa? Mira, foto Vale, estoy aquí. Están pues listos, eh. No tirando, no, humo. Detrás, detrás, detrás estoy ya. ¿Cuánta gente, tú? Marina, te has cagado el sniper, ¿no? El del Timber, sí. Me lo quedo. Es el que me va. Mira, te va, te va, te va, te va. Te va. Muerto. Eh, estoy muy, muy reventado, eh. Estoy muy reventado. Estoy a cinco. Si me, me, no, no, me curo, me curo, me curo, me curo. Tengo vida. Vamos ah, muy Plan. bien de, de cura, eh. Le no robo esto, ¿vale? Lo robo. Roba, roba, roba, roba, roba. ¡Espalda! Muerto el otro Vale ¿Esto tiene en inglés? ¿No te da cuenta? Sí Me desconecto, me desconecto con esta cuenta Desconectate, desconectate Me voy, me voy para otro sitio, ¿vale? Vente, vente, vente, vente, vente, pasa de ello, vente Suelta me llevo me esto Me con un arma, me desconecto Me meto con otro, ¿vale? tengo a Alicia, Alicia, Alicia. No, de todo. ¿necesitas cura? sí. Pero te doy 40. No, pero toma, toma, toma. Dame, dame, dame. No, cuando te vaya a curar yo no te muevo, ¿sabes? Vale. vale. Eh, toma. Asterio yo. esto. Vale. Sí. Espera un momento. Espera. Sí. Y esto. Toma. ¡Qué Vale, ¿curo sí, sí, con... no Si, si, te cubro, no, te cubro. ¿En serio no te dejaba conectar? no, no me dejaba enviar MTT? Que no hay, en plan, que te estaba poniendo more y no me, no me dejaba. Vale, me conecto con Pikachu, ¿vale? No, vale. Tengo muchas cosas, tío, tengo que, tengo que guardar cosas Tengo sí, que... Si te guardo, otra cuenta Venga, vale Me está echando, tío, vale. Me esconde en algún sitio donde sepa que no va, no va a venir nadie Eh, dentro, vale ¿Qué haces, tío? Son muertos <risa> Voy Dios, la taza base que hay aquí Vale. Acá hay una que... No, me quiero matar. Me quiero matar. Me quiero matar. 12, exterior. ¿Qué? Manda, manda, manda. Que te he enviado ya. Vale. Sí. Tómate, ¿eh? Vale, no. Me, me, me ha matado, me ha aceptado. Ya, ya yeah, te aceptado. Uh, qué buena. Toma. Eh... Tu... mapel era... Esto. Y esto. Vale. Y ahora voy a dejarte sí, aquí. ¿Qué? Cosa ¿Qué? que no, quiero... Eh... Eh... No, yo te voy a dejar aquí cosas que quiero que guardes, ¿vale? plan, hasta que vuelva ahora. cual estás con otra cuenta, te la guardo y te sumete otra ahora. vez lo mismo, ¿no? Guardame eso. ¡Ey, ti fuera, ti fuera! Este. La Kalin no me la has guardado tú. Sí, espera, espera, me cago tu este. Vale. Eh. El Team B Sí, si, sí, que es que no tenía espacio para. Cuidado. A ponerme la mapa de primaria. Toma, guarda el timbre y la car. No tengo más espacio. ¿No? Mira, te voy a, voy a organizarme. Déjame, yo. Yo guardo la timbre. La cal, la cali. Toma. Guarda, guarda eso, guarda eso, aunque sea. La de no me cabe. Tengo que tirar la mapa. Tírala, tírala. Pero no quieres que no quieres que te guarde nada para ti ¿O no? En plan, no, no, no. Si, sí, en plan, voy a, voy, a, voy a aparecer con otro personaje. ¿Cómo? Ahora, ahora me vas a entender. Lo quiero hacer. Sí, sí, yo sí, me voy a grabar hasta ahora para la primaria, ¿sabes? Quiero poner para la primaria. A ver. Voy a poner la cama por checa. Me pone a el señor mojoncito. Me meto. Vale. Qué buena, tío. A visto que uno el como tu cierra pavo? <risas> ya, ya, ese ha sido sí, buenísimo. Tío? Eh, Pikachu, ¿no? Espérate, no estoy escuchando el zombie. Mira, cayó ¿Muerto? Vale, pero no te metas con la gente ahora mismo que tengo, tengo que guardar escuchando? cosas. Vale, vale. Suéltame. Todo lo que. todo lo que pueda. Va guardar yo con. A ver. Todo. La mapel mira, La mapeleza. Esa esa que hay. ¿La va a desconectar? Sí, sí, me voy a desconectar para guardar cosas. Espera, me meter es por primaria. Vale, te vale. Te otras, más cosas, vale. Vale. Plan, no sé si me cabe niña, pero vamos. Voy a ir cogiendo ropa de, de por ahí, del close. Estoy, estoy sin esto, sin esta mina. Estoy andando, tío, sí, no pasa nada. Estoy andando. Y yo estoy en la que te este de mierda. ¿Otra vez, tío? Sí. He que era el macho. Eh, Y no, no lo he matado. Vale. Tómate, eh. Oh, ¿Me lo cargo alguna gente de mierda? Toma, mapa. Eh, hasta yo te cabe... Me, cabe. me cabe en cosas, me cabe en cosas. Motosierra me la llevo. No, voy, tomé la motosierra, cosa. Vale. Ari, llévate la acá. Eh, espérate. No tengo la motosierra aquí. Segundo. Ahí, vale, me desconecto, ¿eh? Hay gente por aquí disparando con mapas. Ya, ya. Cuidado. Pero también la tengo. Eh. Ah. A ver. Me siento machetadísimo, yo creo. ¿Están bien conectados? Solo queda el CS. El, el, el, el, el, el. Está en la montaña esta de aquí. ¿Ya está? Sí. ¿Pues eso es una cama? Mira otra vez nada que es pesado, tío. Le va a tocar la cobra, tranquilo. Ya me tardo a este para no gastar balas. Vale, pues ya lo no he escuchado el de arriba. Creo que no quería. Oh, no, ya voy a me salen muy bonitos para regenerar. Necesito irme, pasa, necesito, irme? necesito irme a esto a. No estoy que pesado tío, no hay. Oye, puesto no hay. Está bien, puto. No, no hay, no no quiero noche. No, no, no hay. No la coma. No, no noche. No, Porque aquí, tengo. aquí hay cosas aún um, que están desponiendo, me parece. Pff, dos balas. Balas de cobre. Tengo un estilo Willy por pues, si queremos coger. Es mi estilo. Qué ropa, eh. Que vi las cosas que había aquí, tío. Qué bien sí, las tío, cosas. Me ¿Dónde? Me matas. ¿Este sienta que está ahí en mitad del bosque, tío? Uh, un napper. Cojones, tío. ¿Qué hace otra vez aquí este? ¿Estre admin o tiene Glitch Base? ¿Qué, sa qué aparece aquí justamente? Ya. Sí. Cógelo porcho. Cógele porcho. Sí, sí, porque va a volver a salir. Estoy escuchando. ¿Qué mierda. Vos sabéis que no nos vemos. Luego te hacen un giro grupo. No hay nadie, ¿eh? No vea a nadie. Tú no vea a nadie. No ¿Es no. un equipo? No. No. Me ha lleva. llevado. Pero, pero, y el otro abajo. Y el otro abajo. ¿Qué the fuck are you doing here, bro? ¿Dónde estás? ¿Qué haces, tío? Vamos a el palas, tío Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos porque no me que te quete Me tengo una de tío no. He visto un zombie moverse, no sé si está volviendo a algún punto ah, bueno, o algo no Vale A ver, ¿Qué hacen estos niños rotos, ¿sabes? Si tienen 4 horas ahí fameando, los matan y se van de servidor. Los hmm. no buenos. Los graciosos. Otra vez está ahí. Saltando con el monte, tan feliz, ¿eh? Míralo, míralo. Que salte, que salte. Esta me iba monoteando. Pasa de seguir. Un personaje. Chequeo, claro, te pega. Aquí la gente se está haciendo equipo, porque mm -hmm. no yeah. te, pega, te, pega, te pega. Pero bueno. Que haga lo que quieran. Me ven, ya va a estar... Mira, vea a un Ah, el naquete está aquí Venga, a ver El nacket otra vez, ¿en serio, tío? No es normal, eh, no es normal En todos sitios. en todo sitio. Ya Se ha muerto el zombie, yo lo veo Ya, ya, tío sí, Eh pero es malísimo, tío. ¿Qué hace? Vale, tiene eh, admin o algo así. ¿Es él? Ese, el mismo. No me da ni una, es malísimo, tío. ¿Dónde está? Ahí al fondo del de ese. ha desaparecido. Estaba disparando y de repente ha hecho pum. Lo veo. Está, está. Está en el tanque. En, en el tanque doblado. Sí, no sé, lo no sé. No sé, no sé. Si tiene algo, eh. O admin, o alguna polla, pero no es normal que aparezca esto el rato. Si no lo va con una mapa, él. ¿Dónde? Lo he visto. ¿No ha muerto? Yo estoy muy tocado, eh. No. Está aquí. ¡Ha desaparecido! ¿Qué? ¡Que ha desaparecido! ¿En serio? ¡¿Qué pasa ahí ahora?! Malísimo, tío Estoy super low, eh Le, le he reventado, le he reventado, le he reventado, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele Te he mandado, eh No muere No muere, en serio Te lo juro que no muere a serio, le he pegado sin... Fuera de coña, muchísimos gestos, no lo he contado, pero muchísimos. ¿No? Pues yo le, yo, le, yo le he reventado. Y no se ve ni cronina, no le ha dado tiempo. Que no, que no. Que no. Lo siento pero que no. No tiene, no tiene sentido, no tiene sentido. Sí, fíjate una vez, a ver si aparece cerca. Sí, se está esperando un segundo a esto. ¿Dónde estoy? Bien. Bueno. Si ¿Sí lo ve normal porque yo no. No, no. Yo lo único que digo que eh, hay gente aquí o, o con glitch o con admin o con algo Pero no es normal lo que está, lo que ha ocurrido y yo un nota que vale no es el mismo hippie Pero no muere es que no Eh no sé ella Ok, no, Brian, no lo he No lo he entendido. mí, como no me haya soltado dos hechos. ¿Cómo me ha matado ¿Me ha matado a Hecho? ¿Cómo? Eh, el de Culva y muere. Me ha cargado el nota este, vale. Yo sentí Me Tengo la cabeza. In the left arm. Vale, no me, ha, no me ha podido matar in the left Ah no, no sé qué me haya dado eh, dos mochas y uno en el brazo y no me ha dado tres. ¿Eso está claro? ¿Eh? ¿Eh? No me entero, ¿qué has dicho? ¿Qué, qué has dicho tú, no? Que. Que, ma, que me ha matado en el brazo, se supone. Chile. no no bueno, bueno. David. Tienes tu cobra, ¿no? Sí, pero no ni una. ¿Tienes que Sí. Toma. Yo si no. uh, me sirve. No. Me ha dejado en mi, mi mapa, pellito esto. Me ha dejado todo. Si, si. Sí? Sí, no, a, no, a mí no me ha dejado. Me ha quitado la mejor? bala del carro. Me ha quitado la bala del arma. No me no quita un poco. No me quitado nada, me ha dejado todo. ¿Por que ya te ha dejado otro doné? No, no lo he dejado. Aquí me respiro. Me ha mirado mirar el arma porque no tengo la mira. Acabo de mitad de pastoreo. Me tiene que comentar también, ya está. Ya ya ya tengo tengo. Eso es las más esquinas tiene el máximo. seguro? La esquina el máximo la tiene, eso es segurísimo. Saltando disparando y moviéndose allá al mismo tiempo, ya vale. ¿Baja militar? primaria? ¿No me Vale. No sabía. Toma, bien. Toma, bien. Toma. Toma. No escucho, No No lo quiero. Gracias. ¿Tienes cargadores de maple? No? no te has dejado ninguno. Yo tengo uno, nada más. El que llevo puesto y ya está. Igual que yo. Bueno, yo no, tengo dos, pero. No, vale, te tengo. Si te lo no, doy a ti, tú vas a tener más. Yo Vale, vale, vale. igual. Si Tengo en mala situación, pues te lo dejo. ¡Eh! Espalda, de sí. espalda y gigante. espalda y gigante. Malísimo, perfecto. lo que es la casa de madera y otra está por aquí. Ahí por la entrada. ¿Seguro que entra por la entrada? Es eh, que había uno por ahí también. no sé. No sé son no. viejillos de mierda. ¿Me matas? No, si no, es, no, no, no. ¿Dónde está? Está ahí arriba. Está ahí colado. Le he dado hechos. Yo es este. Es Se van. No, no. Nada. Mide, ¿Lo distrae? Sí. Está ahí, me estoy subiendo un poquillo la, la caminas y todo esto. Hay, hay caja y yo estoy, voy a rociarle. Estoy arriba, eh. Yo no estaba, eh. Estoy por ahí. El Super Saiyan 4, 14, yo creo que está ah, aquí, tío. Esta gente, y yo, esta gente que juega, ellos. La escondite se haría. Con la puta, ellos. No estoy para jugar con niños, ellos. Son muertos. no estoy hablando de otro lado. Lo que no es. Glitch Base on Holman. Glitch Base on Holman. Glitch Base on Holman. Base on Holman. Pues si no te ha quedado cargado, cuatro veces la he puesto. Ya, no, y aquí dentro otra más, eh. Por si yo lo no sé. ¿Por ahí si no querías... dentro. Sí, por si querías hacer una visitilla, ¿sabes? ¿sí? La vaca la vas a editar, que no tiene sentido, pero bueno. A ver. Vale, veo uno. Ah coño, sí. que es una vaca, hostia. ¿La que he dicho ya? Sí, ya. Eh. I give you a weapon Es el pesado de siempre. Están en el puente. Seguro. Sí. Uh -huh. Pues vamos. Mira, lo he visto. Está la casa esta. Acab no. Es más vista de la milla. ¿En dónde? En la casa de metal esa que hay ahí abajo. ¿Esta? ¿Pero que ¿Dentro o por los alrededores? Se ha escondido. Yo qué sé, estaba corriendo y de repente se ha metido ahí porque no me ha visto. ¿verdad? Voy yo por aquí. metido dentro de la casa, me estaba apuntando. Mira. A lo mejor es que está hecho esta vez. Mira, está ahí detrás. Mira, está dentro de la casa, detrás de una caja. Va a salir, va a salir. Está adentro, está apuntándome, eh. Te va a escuchar, eh. Si quieres le hacemos sal salida dos al mismo tiempo. No, ¿qué tal? Es es estoy, estoy ¿Cuánto lo has pegado tú? Le he dado, le he dado, le he tocado, le he tocado, le ¿Crees toca. que esto lleva, eh? Atención. Vale, vale, vale. Me ha dejado a uno de vida. Le esto. Te he mando, te mando, te he mando. Me ha dejado a uno de vida. Es bueno, lo normal de este hombre. ¿Pero ha muerto? Estoy a dos de vida, no, no, no. Va, va a morir. ¿Sigue ahí dentro? Sí, ahí dentro. No, se ha ido. No. Sí. ¿En serio? ¿Se ha ido, tío? ¿Esta gente de qué va? Se ha ido. ¿Esta gente de qué ahí viene, va? Ahí viene, ahí viene, ahí oh, viene. Allí. ¿What? No entiendo nada. No, yo tampoco. Es que 5 de vida, tío. No me hace mucho, la ¿eh? verdad. Ya me ha ahí, chaval. No lo vendo. Malísimo, Toma. tío. Me ha suicido, eh. No me cures, no me cures. No, si, es una verdadera. Te voy a dejar que me mate, ¿vale? Que avance, que avance, que avance. Me escondo en las crates estas. ¿Me has hecho un profile, eh? ¿Has visto? No, no, me vais para mí, me vais para mí. Se ha eh. No, se ha ido, se ha ido Se ha ido, ¿viste? <todas> arse... Y cuando siga disparando yeah. no se la ha escuchado Ya ¿Has visto? Glitch has visto? Demasiado visto Asunto estéreo Yo creo que ha puesto lo de glitch en Coleman para distraer no sé, toma Mira, está ahí Lo he lo he cogido, sí, lo he cogido Muy bien, lo he cogido Le he reventado, headshots muchísimos pues Igualmente me está disparando uno por el otro Se le ha cargado, cargado uno por la espalda Envía Voy Este no sabe que estoy, este no sabe que estoy aquí Me no, ha agarrido, en serio, me no, ha No, no, no, me tengo miedo lo matas? Tengo los Dios, dos. ¡Pero que no se muere! ¡Pero que no se muere! Esto está subido. <ríe> pero tú ves puto normal, eso enviéte de que tengo joder aquí, me voy a acordar. ¡Pero que no se muere! ¡Pero que mierda! ¡Que me lo he petado! Que me lo he pecado. No, no, si sí, lo he visto. Pero madre mía, Willy Fox. Si sí, he visto, he visto la sangre. Pero. Y voy oh. a, a 37ms. Voy perfecto. Wow, a 37ms. Sí. a 80 Perfecto. Sí, irán ahí. Una de luta ahí, chaval, qué frío. Ya está el ratilla con la mierda. Se ha desconectado, Entonces, ahí, eh. Entonces. eh. Cuidado. Uno en el suelo. Sí, sí, sí, sí. No lo ha visto, eh. ¿Eh? Creo que no lo ha visto. No, no lo ha visto. Se va. Está luteando, está luteando. Y si a si nos deja algo y lo matamos luego por la espalda rápidamente vale, si sí, me ha visto, visto, me he visto, me ha visto <ríe> <¡Sacrado>! <ríe> Asterio ¿Qué? Asterio se va, se están alejando, uno está uno está tumbado ahí Bueno, pues voy a mover ya no vale el loot mientras que se va Malísimo, Mapper. Tengo una bala, tengo una bala Cuidado, tengo con el zombie. Tío. Mira, viene para acá, te viene para acá. Muerto. Ahí el otro está ahí, el otro está ahí. Quítate a los zombies, coño. ¿Dónde está el otro? Está ahí, está ahí. No lo veo. Es zombie que no se muere. Ah, sí, lo veo. Ha tenido cuatro golpes, he matado zombie. Le he reventado, eh, la cabeza. Le he reventado, le he reventado la cabeza. ¿Lo he matado? No. Pues o sea, no tengo balas ¡Que o sea, no tengo balas! ¡Tú! Vale, yo creo que solo no tengo una bala Solo tengo una bala de escopeta ah, eh, acepta, acepta, de acepta, acepta, acepta, acepta, acepta Está tumbado uno cogiendo el loot y el otro viene para acá Rusea, rusea Está reparado no Viene, sí. viene, viene No sabe que no tengo un botón ¡Muerto! ¡Muera! No tenía balas, eh. Yo no tenía balas. No, Están muertos los dos, eh. Y esta, esta gente lleva muchas cosas. La gente. gente ¡Oh! Ya estoy. De... Sí. Coge, coge cosas, coge cosas, coge cosas. Cosa. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Tengo mu muchas cosas las cuales no puedo llevar encima. No quiero un problema. home, a a a a a a a a Aguanta, aguanta. coger más cosas, tío. Yo sí, es que no tengo espacio. Vez. Malísimo, por cierto. Va, eh, es que me ha dado a mí. Hájome, ah, home, home, home, home. No, no, está malísimo. Hola, mora. Acepta, mora, acepta, acepta, acepta. Una cosa, ha cogido todo, ha cogido todo, la ril y todo. Sí, sí, sí, he sí, cogido todo, he cogido todo lo que, lo que podía Envía. ¿Por qué está aquí otra vez, Hillo? Ala, chupadla. Que raidear ¿Eh? Raide Array No vamos a cargar un tinto chetado Exacto Toma, coge de cosas Te deberías hacer ¿Te debería que, hacer te... que tengo un Que dejar que se cheten un poco la gente porque nosotros somos los machetados No estamos en el chico de ser No estamos ah. en mi serie, no estamos en mi ser Vale Eh me cambié de cuenta ¿Y qué piensas que yo tengo espacio? No, es que me de cuenta, digo. Tapa, tapa la otra entrada. Pero no tengo metal, se me hace yo. me estoy uniendo, chicos? ¿Al nuestro? Eh, no, ahí donde está el nuestro. Ese, ese. ¿A usted? Al el donde estamos nosotros? Ah, sí. Pero... Vale, acepta, esta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 Una glitch. Una glitch. Una, una, una hacemos Una glitch. Una La podemos hacer. ¿Qué cojones hace aquí? Para ver si este tiene una glitch. De realidad. Se da 40 de vida, eh. Hostia, el A. Vamos a una glitch por ahí cerca y vamos a ver si tiene la glitch ahí. Sí. La... Sí. Estoy buscando la metal para hacerme. O sea, es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Hay muy poca persona. ¿En el que estamos nosotros? Sí. No está, ellos siempre aquí, ellos. Siempre aquí. Es quiero decir? Aquí hay cargador. Para tiene tiene la lista para Toma, Olof. Esto es lo único que te puedo dar ahora mismo. Toma, ven. Un casco. Acá para mí tiene la gris. Ah, bueno, mira, te puedo, te, te puedo dar una mochila. Ven, ven, ven no a lo fe. Ahí tiene la grincha. ¿eh? No, no, la, te, la tienen para allá, por el puente. De la, de la de Por favor. Me estaba mi subir el healing. Healing, me da todo mínimo mínimo. No puto de mi? ¿El qué? ¿El qué? ¿Crash Team 3 para hacer un puto loco de mierda? Sí, claro. Pues sí, siempre fue así. De toda la vida. Pobres, una ironía, no lo que es. ¿Esta copita la agarras? ¿El qué? Ah, muere. Ah, muere. Me no me de cuenta, me no me de cuenta. A ver. Solo no necesito que defienda la zona, ¿vale? Ok, ok. Si dame, no cojan nada, por favor. Si dame, no nada. ¡Ey, cae un drop acá! ¡Tira! un drop? ¿Dónde? ¿Verdad? Ah, sí. ¿Dónde no lo ve? Ah, sí, es verdad. Ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, momento. Cuidado, ¿eh? Ya, ya. ve, voy, ve, ve, voy, voy. Voy contigo, voy contigo. ve, ve, voy. Voy, voy, ve, ve, ve, Está luteando está, lutando, está luteando, está luteando, está luteando el drop. Ahí ahí Son dos. Hay dos. Muertos los dos. Bien, yeah, bien. Yeah. Coge, coge, coge, coge cosas, ven. Ven, ven, a los ven. Atrae el árbol, atrae el árbol este. ¿Cuál? De este madera. Este es el negro. Atrae el árbol de madera. El marrón este. Voy. Voy a, a coger, voy a coger todas las cosas. Muerto, muerto, muerto. Toma, hola. Co coge armas. Toma. Necesito un poco de venda. Toma. Con esto, hazte venda. Okay, Mira, okay. Esto, esto es ropa. Intenta hacerte venda. Yo también me tengo okay. curar aquí, aquí hay otro, ¿Ala? tú. Cuidado, el otro ha, mu ha, ha muerto. Coge las armas y todo. Co todo, todo, todo. Huye, huye, huye. Y nos vamos de aquí. Aquí hay balas de Kalinkar, eh, para tocar. Uh, ¿eh, ¿me la traes? Sí. Bueno, voy a donde no me llamo. No, ya, ya estoy, ya... ya tengo todo. Sí, sí, pero para cubrirme. Vale. No cojo lo que hay en el suelo, cojo. Ok, ok. Tengo un cachal. ¿eh? Tengo el aire entero y yo vuelvo a tener muchas cosas encima. Oh. Toma, ropa aquí. Toma, more, coge eso. Ah, more. Toma, aquí tenéis alguna mierda. Eh, dame la el de calentar. Ah, toma, sí, toma, la para de calentar aquí. Al Eh, tengo la escalar, tengo velas. ¿Alguien quiere una mira por siete? Eh, a mí si sí me das. No, no, yo tengo, yo tengo. No, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Quédate, quédate. Se queda ahí. qué? Ah, una mira por siete. La llevo porque después vamos a necesitar capaces. Nunca se sabe. Estoy sin vendas tú. Okay. Ah, ah, cogiste, cogiste la. Eh, la. la, sí, la... Eh, toma. Eh, ha comprado Eso, eso para ti, ese, ese cargador. Olo. Uh, bueno, bueno. Eh, olo, ¿qué armas tiene? Eh, Kalin y una. Bulldog, para ti. No, no, no. No se, me eh. se me ha quedado ahí sin toma, toma esta copeta, toma esta copeta. Tengo no, cargado no. el grilly, eh. No, no, una, la guardo la aguja aquí, ¿vale? De... ¿Aún? Es? coger coge el cargador de bulldog este hola bueno eh, agarro mira silenciador este, este. ¡Eh! está aquí tío qué qué coño muerto, tío muerto, muerto, muerto, muerto, muerto. está en todos los sitios el notario este de mierda ¿Sí? o sea, es, que es, que sea loco. es que ya es que ya es como reírse sabes de mí Se está como intentando reírse de mí sabes Nice tipi bro, nice tipi Le acabo de pearse ¿No está aquí? A ver le voy a meter una escopetazo. Correte, Correte, corre La verga perro ¿Que le acabo de meter. Acá, acá debe tener la cosa, eh ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Quién es el admin o qué mierda no? bueno, menos de este servidor yo de mierda No admin Eh... More acá me dejado ropa eh de Club. clock tomáster, tomá, toma, toma, toma Ven, suelta Acá, acá, acá Asterio que acaba de morir y apareció Asterio, Asterio, acá ¿Dónde? ¿Dónde? Acá. Ah, coño. ¿sí? Ah, vale. Bien, bien Arrayo, mira, una, otra, otra aguja aquí. Uno, no! ¡Dispara, disparé, perdón. perdón. eeeeh... what? no tengo experiencia ¿Qué? no no, tienes que te, te, te, te ponértela ¿Cómo? Súbetela, las kills y por eso pero no, eh experiencia experiencia no, no me contaron la experiencia a lo mejor porque... me he muerto no, no me muriste ah no, como te? Morir? ¿En serio? Ah, sí. ¿Qué cojones? ¿Qué te pone? Me ha baneado. ¿Qué te ha baneado? Una hora. 360 segundos. No, no, no. Te puedo fucking abusing... Me ha baneado. ¿No salimos? ¿No ha salido? ¿Ha salido más, o tío? Mira, vale, se vio. ¡Vuelto! Me ha vuelto, ¿no? ¿Ha vuelto, no? Sí, sí, sí. Sí, ha vuelto. No. ¿Qué herra, tío? Me voy a hacer. Me voy a Me voy a ir también. <taps> Jodid, quiero ver por más... ¡Guau! ¡Qué abanico! Vete, Olof, vete. Ya qué lo que pone, sale lo que pone de de, de... ¿Y me pone kit. Me salgo, creo. Sí, vete, vete de ese servidor. No haber la pena.